Enlace a esta página en la descripción del video. Dale a Free Download. Busca el archivo comprimido descargado y extrae el contenido. Voy a abrir los plugins porque así me gusta localizar donde guarda Flu Studio los presets. Voy a navegar Presets. Botón derecho del ratón y abro la ubicación. Arrastro los presets descargados a la carpeta de presets del plugin y listo.